Muy buenos días, Bienvenidas a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley y estamos en el módulo número 8 del curso gratuito Quiero Emprender por dónde empiezo. Si estás pensando en dejar tu trabajo y montar un negocio digital o acabas de lanzarte como autónomo y realmente no sabes qué hacer, no sabes cómo captar tus primeros clientes, quédate porque en este curso, a través de estos 10 módulos, te estoy contando mi propia experiencia, te estoy compartiendo todo lo que yo he hecho para montar mi negocio digital y hoy en día poder estar escalándolo y creciendo con este negocio, que además es un negocio rentable. En este vídeo vamos a hablar acerca de los errores que yo cometí como emprendedora cuando comencé. Como ya te he contado en anteriores vídeos, empecé totalmente desde cero y no tenía a nadie para preguntarle cómo empezar a dar mis primeros pasos como emprendedora, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, no tenía a nadie que me aconseje. Así que fui probando, fui acertando, fui errando y así fue como fui construyendo mi negocio. Y hoy, a través de este curso, quiero compartir contigo toda esa experiencia, tanto lo que he hecho bien como lo que he hecho mal, para que tu camino sea mucho más fácil, así que dicho esto te invito a que si aún no lo has hecho te suscribas a mi canal de YouTube porque no quiero que te pierdas ninguno de los vídeos, activa las notificaciones para ser el primero en enterarte que acabo de subir un nuevo vídeo y no perderte ninguno, ninguno de los episodios de este eh, curso gratuito quiero emprender por dónde empiezo además si aún no lo has hecho te invito a que también vayas a ver los anteriores vídeos te voy a dejar por aquí arriba una tarjetilla para que te salgan todos los vídeos que forman parte de este curso y que sigas paso a paso cada uno de estos vídeos ¿Por qué? Te recomiendo que lo hagas así porque he creado el temario con el paso a paso de lo que vas a ir necesitando para ir creando ese negocio digital. Así que por eso te recomiendo que veas también los anteriores vídeos. Si ya lo has hecho, avancemos y comencemos a hablar del tema de hoy que es los errores que yo cometí como emprendedora digital cuando comencé con mi negocio. Vamos a ello. Como te decía anteriormente en este vídeo, quiero compartir contigo todos los errores que cometí como emprendedora digital. Como ya te dije, no tenía a nadie a quien preguntarle si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal. No sabía qué pasos tenía que dar. Nunca había emprendido. Era mi primera vez como emprendedora eh, digital y evidentemente iba probando y viendo qué funcionaba, qué no funcionaba y cometí muchos errores. La verdad es que hoy en día me alegro de haber cometido esos errores porque también me han llevado hasta donde estoy y probablemente tú vas a cometer tus propios errores. Pero sí es cierto que hay algunas cuestiones que te podrías evitar y por eso he creado este vídeo para contarte cuáles son esos errores que puedes evitarte si yo te cuento toda esta experiencia y tú lo puedes aplicar. El primer los errores que yo he cometido ha sido comenzar a trabajar con clientes sin un contrato de trabajo. Esto realmente es fundamental, fundamental, fundamental. Voy a insistir mucho con esto en cada vídeo que haga, haga hablando sobre ello o en cada directo, porque realmente ha sido un error muy grande que yo he cometido el de no contar con un contrato de servicios en donde quede bien claro cuáles eran mis funciones, cuáles eran mis tareas, qué era lo que incluía el servicio que una persona había contratado. ¿Por qué? Porque luego lo que sucede es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy community manager, me dedico a la gestión de las redes sociales, pero realmente, ¿qué es lo que incluye? ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas veces te voy a publicar en historias? ¿Qué voy a hacer por ti? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Todo eso Queda en el aire quizás a través de charlas que tenemos por videollamada, por teléfono, en forma presencial o a través de algún correo perdido por ahí quizás o incluso tal vez ni siquiera se habla. Yo te debo reconocer que cuando comencé con mis primeros clientes era, bueno vale, te gestionas las redes, sí, sí, perfecto, listo, ya está, bueno, empezamos y al otro día empezamos y ya está, no hablábamos mucho más, que bueno, te voy a pagar tanto, tanto, vale, perfecto y se terminaba. Entonces, claro, no quedaban las cosas claras y luego el cliente me reclamaba que yo no había hecho tal, yo creía que eso no lo tenía que hacer, lo terminaba haciendo porque, bueno, como me lo estaba reclamando, me sentía mal y al final lo, lo hacía. Y evidentemente terminaba trabajando el triple de lo que yo había calculado que iba a trabajar con esa persona. Por lo tanto, muy muy importante que tengamos un contrato de servicios porque aquí quedará bien claro cuáles son nuestras tareas, qué es lo que vamos a hacer, qué está incluido, qué no está incluido, qué podríamos llegar a hacer, pero... Es aparte, se cobra aparte, porque también puede pasarte que en un momento el cliente te diga, ah, es que yo no sabía que esto era parte es que yo no sabía que esto era otro precio, es que yo no sabía. Y entonces ahí comienzan los problemas, porque tú también, como quizás es tu primer, tu primer cliente, no sabes decirle que no, terminas haciendo una cosa, no te sientes a gusto y es... Fundamental también que nos sintamos muy a gusto con cada una de las personas con las que estamos trabajando. Así que por eso tener un contrato es muy, pero muy importante. Segundo aspecto que eh, deberías evitar, segundo error que no tendrías que cometer, es eh, no tener en cuenta cuáles son las acciones que vas a realizar dentro de tu negocio para tener visibilidad y ventas. Yo realmente comencé... Y, y bueno, iba haciendo un poco ¿no? lo, que, lo que sentía, lo que veía, lo que veía que hacían otras personas, trataba de analizar, pero no tenía realmente estructurado un plan de acción que eh, me llevase a mí a captar a mis clientes. Publicaba en redes sociales, pero de forma aislada, ¿no? por decirlo de, de alguna forma. Hoy en día lo que tengo es... Un calendario en donde cada día tengo que realizar una acción que me lleva a mí a tener más clientes, porque eso es lo que necesito para que mi negocio crezca, para ir llegando a nuevo público, para ir llegando a nuevas personas. Y esto es importante que lo tengamos planificado y calendarizado y que sea importante dentro de nuestro, de nuestro negocio. Tenemos que dedicar tiempo a hacer búsqueda de esos clientes, incluso cuando ya tienes cubierta, tu cantidad eh, de clientes, la cantidad de clientes que quieres atender, tienes que ver cómo puedes generar ventas y hacer crecer tu, tu negocio, porque los clientes no son eternos, los clientes se van, los clientes eh, dejan de trabajar con nosotros, nosotros dejamos de trabajar con esas personas, entonces es muy importante que tengamos una serie de acciones a realizar dentro del mes para captar nuevos clientes. Por lado otro de los eh, errores que yo cometí y que te recomiendo también que tú no cometas es decirle que sí a todo a todo y a todo el mundo y eso evidentemente me impidí, me impedía perdón llegar a mi cliente ideal yo venía, eh, ah, soy veterinario, vale, perfecto, yo te llevo las redes. Ah, soy eh, nutricionista, vale, perfecto, yo te llevo las redes. Eh, tengo un negocio que vendo, eh, bisutería, vale, perfecto, yo te llevo las redes. Y claro, evidentemente, mi mensaje era para todo el mundo, ¿no? Para todas las, no importaba si eras autónomo, si eras empresario, si eras emprendedor, si tenías una multinacional, si tenías... Lo que sea, llegaba a todo el mundo y trabajaba con todo el mundo y entonces evidentemente no conocía a ningún nicho en, en concreto, no me había especializado en nada en, en concreto y tampoco había definido bien eh, al principio qué era lo que se sí hacía y qué era lo que, lo que no, no hacía, ¿no? De hecho, a mis primeros clientes... Le decía, bueno, no importa, tú quieres que yo te haga esto, vale, empecemos con esto y yo mientras me hago un curso y te puedo hacer aquello. Esto es un error, esto es un grave error, lo cometemos porque evidentemente queremos captar nuestros primeros clientes, pero te aseguro que si desde el minuto cero tú te especializas, comienzas a, a, a lanzar un mensaje comunicando, esa especialización y un mensaje dirigida a esa audiencia en concreto a la que quieras llegar, vas a conseguir resultados mucho más rápido. Cuando yo definí que no iba a ser la community manager de todo el mundo, sino que iba a ser solamente community manager para el sector legal para despachos de abogados fue cuando comencé a, ca a captar muchos más clientes porque evidentemente llamaba a despachos de abogados les explicaba que yo me había especializado en ellos que ya estaba trabajando con personas de ese sector les contaba lo que estaban haciendo conocía los dolores que tenía en ese sector y evidentemente esas personas querían trabajar conmigo por lo tanto si hubiese hecho esto antes, me hubiese ahorrado muchísimos, muchísimos dolores de cabeza. Otro de los errores que cometí es no prestarle ninguna, ninguna atención a la parte financiera de mi negocio. La verdad es que yo pensaba, ¿para qué no le voy a prestar atención ahora a las finanzas? con el poco dinero que, que, que estoy ingresando, que gracias que pago mi, mi, mis gastos, eh, pago la cuota de autónomos y bueno, y poco más, ¿no? Entonces, evidentemente, no comencé a prestarle atención a esto hasta que tuve la facturación que yo quería tener, que vi que podía crecer, que vi que quería crear equipo, que vi que quería invertir más dinero, etcétera, etcétera. Y ahí me di cuenta que había cometido un error que se si hubiese gestionado mis finanzas de forma estratégica desde el principio sin importar si estoy ingresando 10 euros, 100 euros, 1000 euros o 5000 euros hubiese sido todo mucho más sencillo realmente la forma que yo tenía de gestionar las finanzas era bueno, tengo un Excel, aquí te pongo los ingresos, aquí te pongo los gastos y bueno, esto es el beneficio y mezclo todo evidentemente porque este es dinero de la empresa pero también es mi sueldo pero yo no tengo un sueldo y esto realmente es un descontrol, tenemos que tener una eh, buena gestión de nuestras finanzas, de nuestros números, estar bien al tanto de lo que está sucediendo en nuestros negocios, ahorrar para poder hacer crecer nuestro negocio, para poder invertir en herramientas, por más mínimo que sea ese ahorro poder eh, introducirlo dentro de nuestra, de nuestra empresa. Así que también te recomiendo que puedas buscar una persona que te pueda ayudar con la gestión financiera que puedas buscar eh, una formación de finanzas. Yo he hecho dos formaciones de finanzas y además he buscado la ayuda de una asesora financiera que es quien me va guiando en lo que tengo que hacer para optimizar mis finanzas, para sacarle el máximo partido a toda la parte financiera de mi negocio y también te lo recomiendo. Realmente es una inversión muy buena a corto y a largo, y a largo plazo porque te va a aportar otro punto de vista y otra forma de gestionar tu, tu negocio, así que realmente te recomiendo que lo hagas y por último, el último de, de los errores que quiero compartir contigo en este vídeo es que no permitas bajo ningún punto de vista que un cliente eh, maneje ¿no? de alguna forma tu negocio imponiéndote cuánto tienes que cobrar eh, si le tienes que bajar el precio, si le tienes que hacer un descuento o cómo tienes que organizar la forma de trabajar dentro de tu negocio. Tú has emprendido, esto es importante, grábatelo a fuego, tú has emprendido para ser tu propio jefe, para tener el control de tu negocio y no puede venir otra persona a gestionar tu, tu negocio. Esa persona se tiene que adaptar al proceso de trabajo que tú le has contado que vas a, a seguir. Yo al principio quería ser flexible, de hecho lo soy, pero lo soy dentro de un orden y dentro de una forma de organización y dentro de un proceso que tengo en mi, en mi negocio. Evidentemente esto no significa que si tú me dices, mira Cecilia, en vez de hacerlo así, lo podemos hacer de esta forma... Vale, perfecto, si yo veo que a mí me cuadra y, y, y que está bien, evidentemente lo podemos hacer, ¿no? Y siempre digo, esto eh, para mis clientes también es un beneficio, porque por eso eh, yo no soy una gran agencia que tiene ahí un paquete que o, o te cuadra o te cuadra, ¿no? Sino que puedo personalizar tanto mi servicio como la forma de trabajar. Pero hay unas normas, hay unas pautas a seguir hay un horario de contacto. Esto importantísimo, que lo dejes bien en claro. Yo trabajo de lunes a viernes, de tal hora a tal hora. Trabajo eh, X sábado al mes. No trabajo nunca los fines de semana. Eh, todo esto lo tienes que dejar bien en claro, porque si no, luego comienzan los eh, malos entendidos. Sobre el tema de rebajar los precios, sinceramente, es muy importante, como te decía al principio, que tú te sientas a gusto con lo que estás cobrando por tu trabajo, que sientas que ese cliente te valore. Y créeme, porque esto realmente muchas veces me lo dice, eh, me lo dicen muchas personas. Bueno, Cecilia, lo que pasa es que el cliente nunca va a estar contento por parte. Mentira, mentira, mentira, mentira. Te aseguro que a mí el año pasado a fin de año y este año me ha pasado algo que estoy bueno maravillada y encantada de la vida y es que mis propios clientes me han llamado después de enviar una, unas propuestas preguntándome, oye Cecilia realmente te sientes a gusto con, con, este, con este dinero, oye Cecilia mira yo quiero darte una compensación extra por una, un lanzamiento que hemos hecho porque valoro tanto tu trabajo, entonces son mis propios clientes los que están dispuestos a Incluso a pagarme más de lo que yo ya considero que es lo justo, porque yo no te cobro ni de más ni de menos, cobro lo justo y cobro el dinero con el que yo me siento a gusto. Y ten en cuenta que el dinero con el que yo me siento a gusto y el dinero por el que yo valoro mi trabajo no va en función de lo que hago, lo que no, lo que no hago, sino va, uno, en función de mis necesidades, en función de lo que aporto y como dije, en función de lo que yo considero que me voy a sentir a gusto para darte el 100%. Y eso no es ni caro ni barato y no tienes por qué estar comparándote con lo que hacen otras, otras personas. Este es también un error que cometemos muchas veces. Creemos que tenemos que tener un precio de, de mercado y que tenemos que estar en referencia a lo que, a ver, si tal persona vende a tanto y tal otro vende a tanto, yo lo pongo como por el medio, entonces, si no quiere quedarse con el más barato, pero tampoco con el más caro, no, no hagas eso, no hagas eso. Ten en cuenta cuánto vas a gastar tú en herramientas, cuánto tiempo vas a invertir, qué formación ¿Tienes qué experiencia tienes? ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuál quieres que sea tu sueldo? ¿Con cuánto dinero tú te sentirías a, a gusto? ¿Con cuánto dinero eh, cuánto dinero tienes que cobrarle a esa persona para dar el 100%? Porque luego lo que sucede es que cuando no nos sentimos a gusto, y por esto insisto tanto en ello, es que lo que terminamos haciendo es... Bueno, mira, se lo hago así nomás porque la verdad que por lo que me paga, no, no podemos crear un negocio eh, llevando adelante esta forma de, de pensar. Diciendo, bueno, mira, por lo que me paga, que la verdad que me ha dicho, incluso hay veces que el cliente va a decirte, bueno, yo tengo este presupuesto, a ver qué me puedes hacer. Y aquí tú tienes la, el poder para decidir si con ese presupuesto puedes hacer algo o realmente, mira, no, yo, yo sinceramente con este presupuesto no puedo hacerte nada. Yo hoy en día tengo una tarifa mínima por la cual acepto o no acepto a un cliente. La persona que no pueda pagar esa tarifa mínima sabe que, la otra opción es que tenga una consultoría de una hora con, conmigo porque yo no puedo aceptarlo como cliente y gestionar sus redes sociales. Y eso es necesario porque, insisto, Vas a dar todo de ti si te sientes a gusto con el dinero que estás cobrando por tu servicio. Así que no cometas el error de aceptar rebajas, de hacer descuentos, de trabajar gratis, de trabajar a cambio de yo te voy a recomendar a más personas porque nada de eso te va a hacer sentir cómodo ni te va a hacer sentir a gusto ni tampoco con eso vas a pagar tus facturas, tus gastos o tener la vida que tú quieres tener y has emprendido para eso. Así que bueno, espero que este video te haya servido que todos estos errores que yo he cometido a lo largo de estos años como emprendedora digital a ti te sirvan y te aporten y te eviten muchos dolores de cabeza porque créeme que hoy lo cuento y me río y me parece hasta, hasta gracioso y la verdad es que bueno, sobre todo creo que errar es de humanos y que he podido avanzar gracias a que me he equivocado y he aprendido de sus errores y sé cómo gestionarlo pero sinceramente no ha sido fácil, no ha sido eh, algo agradable porque hay veces que uno se siente mal porque estás dando lo mejor de ti y parece que nadie lo valora que nadie lo ve, que no están dispuestos a pagarlo, que no están dispuestos a respetar ese tiempo y recuerda, tú has emprendido para hacer lo que te gusta, hacer lo que te apasiona ganar el dinero que te mereces y tener una vida de mejor calidad, así que trabaja por ello como te he dicho espero que este vídeo te haya gustado si es así te invito a que me dejes tu like que me dejes tu comentario si tienes alguna duda alguna pregunta o alguna sugerencia por supuesto que es bienvenida me encanta siempre cuando me dejáis propuestas para crear nuevos vídeos y nuevos contenidos eh, te digo, la realidad es que bueno tengo toda una programación del canal de, de YouTube con una serie de, de vídeos, así que si me dejas tu propuesta y no la ves inmediatamente, no creas que es que me he olvidado de, de ello, sino que tengo una programación y en función de los pedidos que voy recibiendo, voy creando esos contenidos. Pero seguro, si tú me pides un contenido, lo vas a ver aquí en mi canal de YouTube lo más pronto que pueda hacerlo. No olvides de suscribirte a mi canal, me encantará tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube y nos vemos en el próximo vídeo, el próximo martes en un nuevo módulo de Quiero Emprender por donde empiezo. ¡Chao, chao!